Muy buenos días gente, ¿cómo amanecimos hoy? Por aquí amanecimos excelente y mejorando como decimos siempre Yo creo que le doy un video porque estaba un poquito ocupado, no pude hacer video El tema de hoy será cómo saber si eres un emprendedor o un soñador Vamos a estar hablando sobre algunas características que tiene el soñador y el emprendedor y Así te conoce en qué posición se encuentra Ya volvemos con este video